Yo tengo preguntas. Venga, adelante. Uh, a ver. Pero fuerte. No. Para todos. Que yo me preguntaba, como Dios ha creado los astros y después, ¿no? ¿por qué cuando sabía que Adán y Eva iban a venir en uno de los planetas? ¿Por qué ha elegido la Tierra? Para la creación de los mundos que crearon. De, de, de los seres que ha creado. Dios tal. no ha elegido la tierra. Ha creado la tierra. Sí. Adaptada. Antes, después. Ha creado la tierra adaptada a Adán y Javá. Porque ¿También? la tierra está, está creada como el centro del universo. Como el centro. El ombligo del universo es la tierra y el ombligo, el ombligo del mundo es el hombre y todo ha sido creado únicamente para el hombre y todo gravita alrededor del hombre y si no hubiera sido creado para el hombre no habría necesidad de crear ni el sol, ni la luna, ni Venus, ni Marte, no existiría nada. Todo ha sido creado únicamente para el hombre. Desde la Tierra y todo gravita a través de la Tierra. Es decir, hablo de las energías. ¿eh? No estoy hablando de la astrología. Hablo de las energías. Todas las energías están enfocadas para el hombre. Y todas las almas de los planetas que hemos visto que se llaman ángeles, para el hombre. Así que no es al revés. No es como tú dices es al revés eh, ¿Qué es como un rey es como un rey que ha dejado embarazada a la reina la reina va a tener un hijo y es como un rey que espera un hijo y entonces va a crear una serie de cosas para su hijo o se va a contratar al mejor profesor de arte, al mejor profesor de, de música, al mejor profesor de ingeniería, al mejor profesor de todas las ciencias, <coughs> únicamente para que cuando su hijo nazca, esté todo el entorno necesario para hacer de ese niño un genio. Pues esto es lo que ha hecho Carlos Borjú, lo ha creado todo para el hombre. Y si faltara el hombre no tendría razón de ser. De hecho, ya veréis luego cuando entremos en Bereshit, que todavía estamos en los preliminares del Zoar, no hemos empezado ni, ni, ni la génesis todavía del Zoar. Veréis que cuando entremos en Bereshit, lo, lo profundizaré más después, está escrito que Dios creó los animales, creó las plantas, creó los astros, y creó el hombre, pero hasta que el hombre no fue creado todo lo que Akados Barujú creó antes del hombre estaba congelado o sea, los planetas no giraban la lluvia no caía la hierba no crecía los animales no estaban como congelados Toda la creación estaba congelada y cuando llegó al, el, el hombre al mundo, empezó el baile de la creación. Entonces ya empezó a llover, y entonces ya empezó los animales a no, moverse, el que, el que ya empezó a crecer la hierba, perdón. Aunque estaban todavía en el Eden. Sí, sí. Pero todo lo anterior creado estaba congelado. O sea, lo que quiere decir el Zohar con esto es que toda la creación fue creada únicamente y exclusivamente para el hombre. Y, todo, y cuando sales al jardín y ves todas las estrellas, puedes decir que cada una de ellas ha sido creada para ti. Únicamente para ti. Y está escrito que no hay un trocito de hierba que crezca que no tenga una estrella que le diga crece. Y, y hay una estrella que le dice crece porque tú estás en la tierra. Si no, esa, esa hierba no crecería. La estrella no le diría crece. O sea que somos los protagonistas del universo. ¿Y todo? Si está... Somos y... seres mucho más importantes de lo que nos imaginamos. Y la creación es mucho más interesante que lo que podemos imaginar. Y el papel que nos ha dado el Creador a nosotros es infinitamente más importante que todo lo que podamos alcanzar a imaginar con la ambición más grande que te puedas imaginar se queda corto al lado de lo que Acados Borujú quiere hacer con nosotros. O de nosotros. Bien, ¿te contesta tu pregunta? Sí. ¿Alguna más? Había una pregunta que no es mía, que era el Kuboz. ¿Qué significado tiene Kubuts? La vocal kubutz, es decir, la vav con un punto en medio, de parte de Hane, de, que está en América del Sur, que me mandó un mail Ella estuvo estudiando el Zohar y me dice, tengo una intriga, no, por no. favor, si lo puedes eh, preguntar en clase. La vav representa qué? Es una vocal, verdad? Es una vocal que es la vav con un punto en el medio. La vav es el hombre... Con la cabeza arriba, los pies abajo. Y el punto en el medio es sus genitales. Sus genitales. Y tiene que ver con la sefirah y esot, que tiene que ver con los genitales. El punto está arriba. No, eso es la holam. El kubutz es una vav y un punto en el medio. ¿Vale? Ya. Pues venga, vamos a arrancar. Pregunta. pregunta a te la, escucho. En la anterior clase comentaste que el soar ¿Sí? se había escrito en, en arameo. Para, mmm, de alguna manera, que Los Ángeles no me entendieran No recuerdo bien, está repasando los apuntes y no me queda muy bien, claro ¿Por qué, por qué estaba escrito en Arameo? Es un comentario al respecto de por qué estaba escrito en Arameo y Los Ángeles Vale hay una enorme discusión que tiene lugar antes de la creación del, hum, del hombre antes de la creación de Adán, porque antes de crearnos a nosotros Dios creó lo que llamamos ángeles que son inteligencias eh, de un nivel que no nos sospechamos no nos cabe en la cabeza ese tipo de inteligencia y que habitan las estrellas y los planetas o sea igual que tu alma habita tu cuerpo los ángeles son inteligencias que habitan planetas y estrellas y que tienen una influencia directa sobre la tierra y sus habitantes bueno pues esas inteligencias que están simbolizadas por las letras hebreas se presentan ante el creador y le dicen al creador ten cuidado que vas a crear un ser y le vas a dar un poder tan grande que es capaz de destruir tu creación. Eso ya lo hablamos en algún momento. Y a Kaos Barujú, santo bendito sea él, dice, tenéis razón. Le voy a dar un poder con capacidad de destruir mi creación. Pero lo voy a hacer de todos modos. Y entonces los ángeles le dicen, y si destruye tu creación, porque el, el, el ser humano es un ser que puede ser mucho mayor que un ángel y mucho más perverso que el peor de los animales salvajes. Y eso no te enseñó nada. Conocemos la crueldad del ser humano y también conocemos la santidad de los grandes justos. Entonces, a Carlos Barujo les dice, bueno, pues vais a ser vosotros jueces y policías cuando un un, uh, un hombre o mujer empiece a actuar de tal manera que ponga en peligro mi creación tenéis derecho a juzgarle y ejecutar una sentencia contra él para frenar sus manipulaciones perversas hasta ahí sí bien a partir de ese momento Dios crea el hombre, pero en contra de la opinión de los ángeles. Y los ángeles tienen que aceptar porque Dios hizo una concesión. Les dio un poder a los ángeles sobre nosotros. Entonces los ángeles tuvieron que aceptar ante esa concesión que hizo a Kadosh Pero ¿qué quedó? Quedó un rencor. Y quedó un, unos celos tremendos de que Dios nos haya creado. Porque ellos no querían que fuéramos creados. Y hemos sido creados en contra de su intervención. Y empieza la historia de la humanidad y la intervención astral, lo que se llama el karma sobre el ser humano, es tan dura que Dios dice este ser humano no va a poder soportar tanto sufrimiento. Porque el ser humano va a cometer errores, capaces de destruir la creación, y yo he dado un poder al mundo astral para darle palos al ser humano, y no va a poder el ser humano soportar tan, tan, un palo tan duro. Y así es. ¿Hasta dónde llegó el palo? Llegó hasta el diluvio. Llegó hasta la confusión de las lenguas en la torre de papel. Llegó a asesinatos, guerras, o sea, dolor. Las guerras son muy despiadadas. Entonces, sacados Baruj prepara un plan. Y, y le dice a Moisés, voy a enviar un escudo contra la influencia astral. He dado un poder a los astros sobre el hombre, pero ahora voy a dar un poder al hombre contra los astros. Y envía la Torah. La Torah viene en un lenguaje que no es humano, que es un lenguaje angelical. Y los ángeles preparan un plan para que la Torah no caiga en manos del hombre. ¿Y qué ocurre? Ocurre el becerro de oro y la destrucción de las tablas y de la Torá. Y acá Baruj ¿qué hace? Entrega una nueva Torá, ya no en el lenguaje de los ángeles, sino en un lenguaje llamado hebreo. Pero esa Torá viene codificada de tal manera que el mensaje solo lo van a poder entender los sabios. Y en ese momento los ángeles se presentan ante Akados Barujú y le dicen ¿Cómo es posible que tú bajes un código tan elevado y sagrado de un mundo que no es la Tierra, que pertenece a inteligencias muy superiores a los humanos y que a y pertenece a justos, y en, y en el mundo humano hay justos y hay malvados? ¿Y cómo has podido sacar un texto con tantísima sabiduría y darlo a los humanos y a Carlos dice sí es verdad tenéis razón pero ya está hecho y lo que se da no se quita jaque mate y los ángeles se quedan así ante su creador batidifusos bueno lo estoy caricaturizando un poquito para que podáis entender lo que ha pasado y aumentan los celos de los ángeles contra el hombre los justos empiezan a descifrar la Torah y empiezan a encontrar todos los paraguas y escudos contra la influencia astral pero para no hacer ver al enemigo que son esos ángeles que no querían que crearan al hombre, que tenemos las herramientas para frenarles los sabios escriben los códigos que son escudos vacunas, anticarma lo escriben en un lenguaje que los ángeles no entienden, llamado el arameo. Ahora sí. Y eso es lo que estamos explicando. Eso se llama el Zohar. ¿Lo has pillado? Sí. ¿Perdón? No puedes seguir. ¿Que siga la historia? Esta historia dura... Cinco o seis años, porque explicar todo el Zohar es, dura cinco o seis años, pero es precioso. De acuerdo. Ahora estamos viendo que tenemos un amigo que nos quiere bien. Primero porque nos quiso crear a pesar de, las, de los obstáculos. Y luego nos quiso proteger contra nuestros enemigos. Ese amigo se llama Akados Baruj Y ahora empieza la clase. Porque precisamente la clase habla de ese amigo. Sí, sí, ya puedes hacer una pregunta. No todos los ángeles son malos. No, no, todos son buenos. Y todos son justos. Y todos tienen razón. Ser humano es muy peligroso. ¿Qué te crees? Que no tienen razón. Tienen razón. Pero a dos Baruchú tiene un niño bonito. Que es el pueblo de Israel. Tiene un niño bonito. Y no le gusta que se metan con él. Y cuando los ángeles se meten con él, él hace sus estrategias para protegerle. Pero también en, en, el, en el seno de ese pueblo hay seres de una elevación muy grande llamada justos que no solo no, no destruyen la creación sino que recrean la creación, la reconstruyen constantemente. Y el que ha tenido la suerte de conocer a los justos, se queda maravilloso, maravillado de lo que es lo que Dios ha creado. Y el modelo de hombre perfecto que Dios ha creado es Rabbi Shimon Bar Yojai, el hombre que redactó el Zohar, o sea que lo concibió. Que es la Kabbalah, es la base de la Kabbalah, es la, la Biblia del, de, la, de los secretos de la Torah. ¿Y qué es el Zohar? Es el alma de la Torah O sea, igual que nosotros tenemos un cuerpo y un alma, el Zohar es el alma de la Torah Bien. ¿Es Dios que los ¿Quién? Es Dios que creó los ángeles? Creo inteligencias muy grandes. Y te puedes hacer muy amigo de los ángeles, siempre y cuando no te dediques a destruir la creación. Pero como te dediques a destruir la creación, ellos van a ir a Kaos Barohú y le van a decir: mira. Has creado a fulanito de tal que te está destruyendo la creación. ¿Verdad que teníamos razón cuando te dijimos de no crear al hombre? Y eso debilita a Cados Pero cuando viene un justo y él reconstruye la creación, Dios le llama a los ángeles y dice, ¿verdad que tenías razón de crear al hombre? Y refuerza a Cados Así que cada vez que hacemos una mitzvah reforzamos a Kadosh Baruj Hu, Y cada vez que hacemos lo contrario, es decir, un pecado, una vera, debilitamos a Kadosh Baruj Hu. Así que nuestro pobre amigo, Kadosh Baruj Hu, lo tiene bastante mal para los que no cumplen la Torah. Es una gran caricatura, pero permite entender las inteligencias superiores. Y permite entender este mundo. Vale, ¿Podemos empezar la clase? Yo solo había dicho 10 minutos, no 25. Hoy es 28 de. 27. Hoy es 27 de noviembre de 2011. Estamos en la Fundación Igiel Foundation. Y seguimos con los preliminares de los secretos de Zohar, del Zohar Akadosh, que es el libro del esplendor creado por Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien, en la, en la Torah dice el Zohar, en la Torah está escrito sobre el pueblo de Israel una expresión hebrea que es Ami. La palabra Am en hebreo quiere decir pueblo y Ami quiere decir mi pueblo en hebreo. Y el Zohar dice, en la Torah no hay vocales. Luego, no lo debes leer a mí. Lo debes de leer in mí. In mi quiere decir, conmigo, mi socio, conmigo. Im es conmigo. ¿Qué quiere decir? Que él ha creado al hombre para ser amigo de él su amigo. Porque ¿quién es un amigo? Es aquel que te acompaña a todos sitios, el que va conmigo. Y él creó un pueblo y le llamó Imi, el que viene conmigo. Vamos juntos, de la mano, somos amigos. Somos socios, somos compañeros. Añade el Zohar HaKadosh, dichoso del destino de aquellos que se consagran al estudio de la cábala. ¿Por qué? Porque la Kabbalah les enseña a ser amigo de cada suelo. Porque no es todo tener el título de amigo. Hay que saber cómo se es amigo. Antes de la creación del mundo, el mundo era Tou Fabou, que está traducido por caos, pero cuidado, la palabra Tou dice el Zoraka 2: es el concepto un cielo de mentiras, pero Bou. Es un cielo de verdad. Así que había mentira y había verdad. ¿Cómo eliminamos la mentira y nos quedamos con la verdad? Con el santuario. ¿Y qué es lo que llama cada Balujó el santuario en el Zohar? La santidad del Shabbat. Es decir, Aquel que cumple Shabbat, el Shabbat, el sábado, ha eliminado el cielo de mentiras, ha eliminado el todo, el caos. Y aquí viene toda una exposición sobre el Shabbat en el Zohar y le da una importancia capital. Va a hablar de muerte para aquel que no cumple el Shabbat. Pero ojo, no estamos hablando de muerte física. Estamos hablando de muerte espiritual. ¿Y qué quiere decir muerte espiritual? Dejas de ser Imi Dejas de ser su amigo. Ya no le acompañas. Así que amigo está ligado con cumplir Shabbat. Y cumplir Shabbat. La Torah dice dos expresiones. Shamor de Zahor. Shamor, ¿qué quiere decir? Quiere decir cuidar. Y zahor, ¿qué quiere decir? Quiere decir recordar. Sí, luego dice. Eso es en el Ejado allí, lo dijo en una sola palabra. Pero esto que.. que esto, esto.. ¿Por qué cuidar? ¿Por qué recordar? ¿De qué está hablando? ¿A qué hace alusión? Aquí hay una simbología importantísima. Vuelvo a las historias que estaba contando hace un momentito, para que entendáis lo que es amor Rezahor. Vamos a ver lo que es el mal y cómo se le da la vuelta al mal y se consigue el bien. El ejemplo del mal y del bien lo tenemos en, una, en un episodio de la vida de Yosef, Yosef Tzadik. Antes de llamarse Tzadik, es decir, justo, Yosef el hijo de Jacob que sabemos que llega a Egipto. llega como, como esclavo porque le vendieron sus hermanos yosef es tentado por quién por la esposa de su de su dueño o sea el esclavo tiene un dueño el dueño se llamaba potifar la esposa de potifar se enamora de yosef porque era de una belleza extraordinaria. El Talmud dice que las mujeres, cuando le veían, menstruaban. De lo guapo que era. Eso no se ha visto nunca. Y Yosef, en ese momento, se ve en un aprieto muy grande. Porque. Porque la esposa de su dueño le induce a una seducción. Y hasta le arranca la túnica y se ve desnudo delante de ella. Y está a un paso de caer. Pero algo pasa que no cae. ¿Qué pasó? Se le aparece la cara de su padre. La cara de Jacob. de su padre Y él recuerda las enseñanzas de su padre O sea, tiene una visión profética Y en el momento que tiene la visión profética Él resiste a la seducción de la mujer de Potifar En ese momento la Torah le llama justo Yosef Azadik le llama justo y a partir de ese momento él tiene una protección divina que le va a llegar le va a llevar a ser el vicefaraón de todo Egipto y dueño de los graneros de Egipto en una época de hambruna ¿por qué os cuento esta historia? porque la cara de Yaakov es llamada Shamor y la cara de Yosef ella es llamada Zahor Y cuando se une Shamor con Sajor, el mal no puede contigo. Y ahora vamos a ver qué quiere decir Jacob y qué quiere decir Joseph. Porque está claro que cuando están juntos, el mal no puede. La Torah lo da de una manera codificada. Pues Jacob eh, representa la inteligencia del Sol. Y Joseph representa la inteligencia de la Luna. ¿Y cuándo se junta el Sol con la Luna? El día 15 de cada mes, ¿no? Me parece a mí. ¿Cómo se llama eso? Luna llena. ¿Sabéis cuántas fiestas tenemos nosotros en Luna llena? Así es, prácticamente todas las fiestas judías, que es cuando nosotros captamos energía del universo, caen en luna llena. Podemos nombrar Pesach, la Pascua, podemos nombrar Purim, podemos nombrar Tu Bishvat, Shavuot. Shavuot, Shavuot? no, Shavuot el Shavuot Shavuot Shavuot. es el 6 de diciembre, no, no, no es el día quinto. No. Podemos nombrar Tubeav no. Son momentos de, de, de gran energía ¿Cómo se si llama no la cara de Yosef? La cara de Yosef Sajor. porque ves Sajor. El nombre de Dios que corresponde a Yaakov es Yudhevavhe lo voy a escribir aquí Y el nombre de, de Dios que corresponde a Yosef es Shaddai. Aquí tenemos a Jacob y aquí tenemos a Yosef. Yudkebavke es Jacob y Shaddai es Yosef. ¿Qué quiere decir? Que cuando se unen estos dos nombres, es lo mismo. Que lo que dice la Torah, se le apareció a Yosef la cara de su padre Jacob Y la mujer de Potifar no pudo con él O el sol y la luna, es cuando es luna llena, que son las fiestas judías O shamor Vezahor del Shabbat Es decir, cuidar y recordar Y qué es lo que ocurre cuando se une Shamor con Zahor, llega el Shalom, es una combinación de nombres que te da la paz, la paz espiritual, la paz interior, cosa que muy poca gente tiene, en hebreo se llama Nahatruach, es la paz interior y está escrito en el Zohar quien no cuida el Shabbat y no lo recuerda es merecedor de la muerte, ¿por qué? porque una persona estresada y nerviosa no puede ser amiga de Dios Solo con la paz espiritual te puedes acercar a cada veis cómo el Zohar va poco a poco descifrando conceptos que incluso hasta hoy estábamos manejando sin entender de qué estábamos hablando. Shabbat es llamado en el Zohar también mi hija. Porque ¿cómo se dice hija en hebreo? Se dice bat. Y dentro de la palabra shabbat está la palabra bat, hija. ¿Y qué queda? Queda la shin. Es decir, la hija de la shin. ¿Eso qué quiere decir la hija de la shin? Y aquí revelamos otro secreto. La Shin está formada por tres letras hebreas. ¿Quién lo sabe? La Shin está formada por una Zain, una Yud y una Vav. Zayn Yud Y en hebreo Zayn Yud Vav ¿Cómo se lee? Ziv. Ziv ¿Y Ziv sabéis lo que es? Es un destello de luz Como cuando enciendes el mechero La chispa que sale el mechero Se llama Ziv, es un destello Un destello Pero a nivel de la conciencia Es decir, una comprensión De repente que no tenías que funciona como una chispa de un mechero o de una cerilla. Ahora, ¿de qué destello estamos hablando? Pues como veis, la ziv, la shin la, la que tiene tres palos, zen Vav. los tres palos corresponden a keter, Jojma y bina, es decir, al mundo espiritual más elevado, al mundo del alma. Keter, Jochma y Bina. Y son las, las, los tres palos de la Shin. Aquí los tenemos. Se dio una Shin. Keter, Jochma y Bina. ¿La veis? ¿Y qué es ese destello? Es el reflejo del Olama Ba. Olama Ba es el mundo venidero. Aquello que todo judío aspira después de la vida. ¿Qué es el mundo venidero? ¿Y qué es el infierno? Lo contrario. Ahora vamos a explicar lo que es el Olámaba Y vamos a explicar lo que es el Geinom, el infierno. Para los niños pequeños entienden el infierno que es enviar a un ser a una hoguera y que se, que se queme vivo pero estamos hablando de alguien que ya está muerto no tiene cuerpo, no se va a quemar o sea, de eso no es y, y el olama va estamos hablando de un señor que está rodeado de angelitos en un lugar donde hay muy bonitas plantas y mucho sol primaveral tampoco es eso entonces, ¿qué es el paraíso? ¿y qué es el infierno? hay que explicar estos conceptos y yo os aseguro que el 99,99% ,99 de la población no sabe lo que es el paraíso y el infierno. No se sabe. Y, y muchos rabinos hablan de lo Lama ba, se quedan sin saliva hablando de lo Lama ba y nadie explica lo que es el Lama ba, el mundo venido. Y muchos te amenazan con el Geinom y nadie sabe lo que es. A ver, ¿quién me explica a mí lo que es el paraíso o lo que es el infierno? Estar cerca de la Estar cerca de la causa o estar lejos. Después pues es, no. Estudiar los secretos. Hay ¿eh? como escuelas, ¿no? Y cuando, no, has, dicho no, cuando clase. has dicho que cuando no. podemos llegar a estas clases, pues no. Es, no. eso es la. la, la eso nueva. era un nivel de explicación. El que voy a dar es un nivel más alto todavía. Más <risa> profundo. Es cierto, pero es un nivel de explicación. Ahora voy a entrar en una profundidad mayor. Después de este mundo, nuestra, nuestra alma se va a un mundo donde está revelada la Luz Divina. Y si esta alma no está preparada para soportar la Luz Divina, metáfora, su ceguera es insoportable. Y si esta alma está preparada para soportar la luz divina, su felicidad es infinita. O sea, ambos van a tener derecho a la luz divina. Pero uno no puede con ella y el otro sí. Uno la puede digerir, el otro no. Si queréis un ejemplo, podemos coger un ejemplo eh, físico de oftalmología. De cómo funciona un ojo. Si un ojo está en la oscuridad, y le voy a poner delante una lámpara halógena, de golpe, se va a cegar y le va a doler los ojos, y no va a ver nada, y le va a ser imposible soportar la luz halógena. Ahora, si una persona está en la piscina, tomando el sol a las 3 de la tarde, y en ese momento le pone una luz alógena enfrente a los ojos, no le hace ni fu ni fa. No le daña el ojo. Ahora vamos a ver qué es el ojo, qué es la luz divina, qué es la ceguera. Todos estos son metáforas, ahora hay que explicar qué le va a pasar a esta alma. Las almas que están acostumbradas a meditar y a poder ver el mundo divino cuando están vivos, en vida es decir, las almas que están acostumbradas a trabajar la Kabbalah como estamos aquí en esta clase estamos como en la piscina a las 3 de la tarde ya tenemos el sol y cuando tengamos las visiones del mundo divino después de este mundo pues seguirán las visiones no nos va a hacer ningún daño pero aquel que nunca ha meditado, que nunca se ha introducido en las letras hebreas, que nunca ha meditado en nombres de Dios y de repente ve todas las visiones que hay en el mundo de arriba, se lleva un espanto que no puede soportar porque es un mundo al que no está acostumbrado. Y lo pasa muy mal porque lo interpreta como una pesadilla. Eso es el gaino. Quiere decir que ambos van a tener acceso a la luz divina, pero uno la puede soportar y el otro la, lo supone insoportable pues eso es Ziv esto es el destello de luz ¿en qué momento nosotros podemos tener acceso a la luz divina? en mejor momento el Shabbat había una escuela con un maestro cabalista muy muy profundo y durante la semana los alumnos le hacían preguntas mientras daba clase estoy contando una historia es solo una historia bueno, espero un poco espero, espero, tranquila A veces las preguntas eran muy difíciles de contestar. ¿Y qué decía el maestro a sus alumnos? Espérate al Shabbat por la tarde que te contestaré. ¿Por qué? Porque el Shabbat por la tarde, están abiertas las puertas del Olama Ba y él podía visualizar las respuestas el Shabbat por la tarde. Eso es lo que se llama Ziv, el destello de luz. Os fijaréis que la gente que cumple Shabbat va a la sinagoga viernes por la noche y sábado por la mañana, y el momento más alto, que es el sábado por la tarde, nadie va. Se quedan haciendo la siesta. Justo en el momento que se abren las puertas del Olam Qué maravilla. Bien. Hemos acabado con el comentario sobre Shabbat y el Zohar ahora, como estamos en preliminares, va dando saltos de un tema a otro habla de otro comentario, porque el Zohar al fin y al cabo es un comentario de los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yojai, entre ellos o con Rabbi Shimon high o con algún extranjero que se presenta, algún rabino extranjero. Aquí aparecen eh, dos rabinos, Rabbi Abba y Rabbi Eliazar son dos místicos, se encuentran y Rabí Abba le dice a Rabí Leazar: La letra Yud me vino, fijaros cómo habla, ¿eh? la letra Yud me vino a mí solo y me dijo la letra Yud: ¿Qué puedo hacer por ti? Y la letra Yud le dice: Haré lo siguiente. Voy a llenarme de cantidad de bienes, de letras escondidas y de letras superiores y preciosas. Luego vendré hacia ti y te daré dos letras, la Shin y la Yul. Qué comentario. Bien. La letra Yud qué es? Os lo digo ya. Es la meditación. Y dice que le va a llenar de cantidad de bienes. Es decir, que si tú quieres tener bienes en esta tierra, tienes que meditar. Y la yud va a venir acompañada de la shin y ya sabemos que cuando la yud se une con la shin forma una palabra, en hebreo yud y shin forma la palabra yesh, ¿qué quiere decir yesh? Hay. ¿sabes lo que es la crisis? Que no hay. ¿Sabes lo que es la abundancia? Hay. ¿Hay pan o no hay pan? ¿Hay salud o no hay salud? ¿Hay negocio o no hay negocio? Cuando se une la yud con la shin, yes, hay. ¿Tú quieres que haya? Medita. Eso es lo que está diciendo Rabbi con Rabbi Eliasa. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Rabiaba, Abba que era un místico hijo de Rab Amnuna y la palabra Nuná en hebreo quiere decir paz es decir te está explicando cómo vivir con paz es decir que tengas abundancia que no te falte de nada medita prepara tu ojo a la luz divina porque cuando te vayas de este mundo la vas a necesitar tener una pupila ya estrechada para poder soportar la luz porque si la tienes dilatada no vas a poder soportar la luz ¿y cómo se adapta el ojo a la luz? estando en la luz ¿y cómo se adapta a las visiones del mundo del olama ba teniendo ya las visiones en este mundo ¿y cómo se hace para tener las visiones en este mundo? medita Yud. La yud le vino y le dijo: Medita. Prepárate a lo lama hay concepto difícil de desarrollar aquí tenéis que saber que igual que explicamos que Yaakov correspondía a la sefirah Tiferet y Osef corresponde a la sefirah Yesod uno corresponde al sol el otro a la luna a Aarón corresponde a la sefirah Ot y Moshe Rabenu corresponde a la Sefirah Netzach. el nombre de Dios que corresponde a la Sefirah Netzag, la de Moshe Rabenu se deletrea Yudhé Vavhé que la traducción literal es Dios jefe de todos los ejércitos celestes Dios jefe de todos los ejércitos a la cabeza de ese ejército está un ángel que se llama Mikab Seel. Ese es el ángel que mantuvo de pie, que mantuvo vivo los dos templos. El templo del rey Salomón y el templo de Esra. Los dos templos. Cuando se retiró este ángel, los templos cayeron. Por eso hay que hacer muchas veces referencia, cuando nosotros queremos conectar con el templo a Yudheva porque hace alusión a este ángel llamado Mikapsel Hago también referencia al hecho de que si creéis que, los, que el templo está destruido estáis equivocados. No están las piedras, pero el templo está ahí. No lo ves con tus ojos, tu alma puede conectar con su energía en cualquier momento. Sí y no es porque no ves una cosa que la cosa no está pero si tú crees que no está entonces no está y si tú tienes conciencia de que está está. y eso se llama mecánica cuántica Y ocurren muchas cosas que el ojo no ve. Por ejemplo, cuando los justos viajan, por ejemplo, en el caso de Rabbi Abba y Rabbi Eliazar que eran alumnos de Rabbi Shimon Yochai cuando dos justos viajan y hablan de Kabbalah, es decir, hablan de los secretos de la Torá pasa algo que el ojo no ve y que os voy a explicar. de lo Lama va es decir de ese mundo al que aspiramos después de estar enterrados físicamente bajan justos que ya no son de este mundo y se alojan en los justos que están hablando de Kabbalah y les inspiran a comprender cosas de la Torah que de otra manera no podrían comprender. Y eso te da un tipo de inteligencia que por sí solo no tendrías. Luego es muy interesante que dos cabalistas se pasen y que tomen eh, conversación sobre temas de Kabbalah. Haces bajar inteligencias de otro mundo a este mundo, las integras en tu mente y ellas te inspiran y esos son mecanismos que el hombre no ve y vemos que en el Zohar 2 hay mucha historia de dos cabalistas que tienen que ir de un pueblo a otro y en el camino dice bueno vamos a hablar de los secretos de Torah y no paran de decir lo mismo vamos a hablar de los secretos de Torah ¿Por qué hacen este mecanismo porque hacen bajar almas de otro mundo que son almas de una erudición que en este mundo no tenemos y que les revelan secretos que no habría que no habría posibilidad de acceder ¿Y por qué de camino? ¿Por qué no sentamos? ¿Por qué de camino? Es una buena pregunta ¿Por qué no están encerrados? Lo estoy pensando ¿Puedo sí, un momento, pues estoy pensando. Porque no hay nada que ocurra en este en el mundo de arriba que no ocurra en el mundo de, a, de abajo. Primero, o sea, nosotros tenemos que activar algo en el mundo de abajo para que ocurra en el mundo de arriba también tienen que hacer un camino los justos de arriba abajo entonces nosotros vamos a hacer un camino de, de un pueblo a otro para que ellos hagan un camino del cielo a la tierra ya te contesto dime iba a decir también que debe importar que lo queramos o no estar así debajo del cielo o estar encerrados esto influye, creo yo no, pero la respuesta es como vas a provocar un viaje de las almas del olama va a este mundo, al olama de sí. pues la manera de provocar un viaje es hacer tú el viaje tú pregunta difícil sí. ¿por qué no ocurre cuando están encerrados? porque no hay viaje Estáticos solamente. Si tú no provocas un movimiento abajo, no hay un movimiento arriba. ¿No podrías hacer un viaje con tu alma? Es decir, hacer una meditación y ahí provocas un viaje realmente del alma. ¿Para qué tenemos un cuerpo? Para que haya movimiento. ¿Por qué necesitamos hacer un movimiento? Porque un movimiento abajo genera un movimiento arriba. Si no seríamos almas estáticas, no tendríamos cuerpo. El cuerpo es lo que provoca el tirar de la cuerda para que suene la campana. Y el cuerpo está definido por estar en tiempo, espacio y movimiento. Os voy a dar un, un concepto más antes de pasar a, a la pausa. Cada hombre lleva grabado dentro de su alma los 72 nombres de Dios. En el momento en que muere una persona, esos 72 nombres de Dios se despegan del alma de la persona que habitaba ese cuerpo. Y dice el Zohar, ¿queréis resucitar un muerto? Tenéis que volver a hacer bajar a ese cuerpo los 72 nombres de Dios, puesto que lo que le da la vida son los 72 nombres de Dios si esos 72 y dos nombres se han ido hay que hacerlos volver no? El Anabí resucitó a Habacuc Habacuc tiene como gematría 216 que son tres veces 72 como cada nombre de Dios tiene tres letras tres veces 72 son 216 y ahí está la clave que lo que hizo el Yonabi es volver a bajar las 216 letras que componen los 72 nombres de Dios y de momento hacemos una pausa ¿Pero ¿cómo se pueden devolver esos 72 nombres? para que la persona resucite como los tienes tú en ti los tienes que comunicar por eh, tres chakras, para que lo entiendas. La boca, el corazón y los genitales. Entonces te tendrías que tumbar sobre la tumba del muerto y a través de la boca transferir 72 nombres de la boca a su boca, de, su, de tu corazón a su corazón y de tus genitales al suyo. Yo te aconsejo que no lo hagas. Bueno, ahora estamos en una... En un, viviendo una época de muy fuerte crisis económica y de muy grandes bloqueos en los negocios en los proyectos yo he recibido llamadas de grandes Sadiqim de Israel y muchos justos de Israel no tienen ningún ingreso nada, cero Y esto me ha pasado esta semana. Entonces, la idea es hacer bajar al mundo en, en estos momentos una energía que rompa este caos de crisis y que abra los canales de abundancia, sobre todo para los justos para nosotros, y también para los justos porque ellos son, son seres que se dedican mucho al estudio y que no... la mayoría no trabaja, o sea, viven, viven de lo que se les da pero como nosotros no tenemos ahora pues tres millones de dólares para alimentar a todos pero en el mundo eh, espiritual hay eso y mucho más y eso lo hay en forma de energía. Entonces lo que vamos a hacer es bajar esa energía. Entonces os voy a dar el código que hace bajar la energía del éxito en negocios, dinero y proyectos. La vamos a meditar. Nos la vamos a incorporar. Y la vamos a proyectar. Y si funciona que no hay duda en ello, que va a funcionar. Pues en breve esa energía se va a transformar en eventos y los eventos en hechos físicos, los hechos físicos en billetes de banco. ¿Quién ha dicho amén por aquí? ¿Alguien que necesita billetes de banco, no? Pues somos todos, ¿no? Los que necesitamos billetes de banco, digo yo. Ah, pero también dije yo Para todos lo has dicho, ¿no? Para todos sí, para todos, hombre. O para no decir para mí, sí. Así que voy a escribir nueve letras que vamos a tener que meditar. Gracias, gracia! Que suerte. a todos. que nos llegan? Estas son las iniciales de un verso De un versículo que pronunciamos Cuando hacemos el Alevana, La oración sobre la luna nueva Que dice Entonces le pide a Dios Que tengamos Un corazón renovado Y un alma nueva un corazón renovado y un alma nueva pero eso es solo la parte poética la parte codificada son las iniciales de estas, de estas palabras que son Lamed Tet Bet Lamed Alef Vav Nun chet Bet son nueve letras para el éxito empresarial, económico, de proyectos, de plan de vida, etcétera, etcétera. Muy útil en nuestra época. Hay mucha gente que dice amén a esto, eh. Sí, sí. Se dice en el Birgata Alemana se dice siete veces. Lo repito, tet Bet. La medalez Vavnun het bet. Si aquí hay un sidur, ¿lo quieres? ¿Lo quieres ver? ¿En el texto? ¿Qué significa? ¿Esto es ¿Qué significa ¿Qué, qué, el, ¿El significado qué, literal? Es poesía, es poesía. No, no tiene ningún. No, pero que algo del corazón. Dile, dile. Dios crea en, en, en mí un corazón puro y hace renacer en mí un, una, un espíritu derecho. Ya, bueno, pero esto no... no es simplemente sí, recordatorio es... para tener las iniciales. Página 392 del, del, del, del Patagliau, en una de las uh, cosas que, que decimos por la noche. Corazón renovado y un alma nueva. Veréis que las vocales son las naturales. No. No. No, no, no, porque la lámina no, no, no. No, no, no. Pero los demás sí, porque no, no, tampoco. No no. No. no, no, no. No, no, son las naturales. Será las que vienen en el versículo. Eso no? es left out. Sí. Left Las del Versículo. Sí. Bien, pues si las tenéis ya escritas las meditamos. Como queráis. Si quieres lo levanto, si quieres lo bajo, si quieres lo pincho, donde queráis así, Bien, los pies en paralelo, las manos sobre las rodillas Tenéis que poner la intención que esto no es solo para nosotros ¿eh? Lo vamos a interiorizar y luego proyectar y sobre todo lo vamos a proyectar a los justos de este mundo que luego a ellos a su vez lo proyectarán al resto de la humanidad bien, respiramos tres veces profundamente otra vez otra vez nos proyectamos en una estrella de David, un Magen David de color oro, de gran tamaño, como esta habitación. Nos vemos como una columna de luz blanca en su interior. Estamos visualizando enfrente de nosotros otra estrella de David de color oro. Y vamos a convocar las letras una a una e iluminarlas como si fueran velas. Y vamos a encender la mechita de la vela que está encima de cada letra, visualizada. Bien, llamamos la letra Lamed, la enseño con el dedo, aquel que no la pueda visualizar, que la mire en el, la pizarrita, con su vocal y la iluminamos. Se presenta de color blanco. Llamamos la letra TET la segunda con su vocal y la iluminamos llamamos la letra Bet y la iluminamos llamamos la letra lamet y la iluminamos llamamos la letra aleph y la iluminamos llamamos la letra vav y la iluminamos llamamos la letra nun y la iluminamos llamamos la letra het y la iluminamos llamamos la letra bet y la iluminamos ahora tenemos todas las letras encendidas vamos a juntar todas las llamas en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella de David que actúa de pantalla y la vamos a traer hacia nuestra estrella de David para que esa luz que recoge todas las lucecitas se acerque al pico superior de nuestra estrella de David y baje hacia nosotros en forma de una luz muy brillante y muy potente y penetra por nuestro cráneo iluminando el cerebro se ilumina el cerebro baja el corazón se ilumina el corazón baja el hígado se ilumina el hígado sube al corazón Ilumina el corazón. Sube al cerebro. Se ilumina el cerebro. Baja al corazón. Se ilumina el corazón. Sube al cerebro. Se ilumina el cerebro. Y va a empezar a coger velocidad. Baja al corazón. Sube al cerebro. Corazón, cerebro corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro corazón, cerebro, corazón, cerebro corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro... cerebro, expulsamos esa luz por nuestro cráneo y generamos como una nube por donde caen copas copos de nieve pero son de energía de esta luz que imanta, impregna nuestra aura de estas letras left aur brali el beruah nochon hadesh bikirbi lamet hetbet lamet alef vav hetbet y notamos una fuerza muy grande capaz de romper el caos de bloqueos y capaz de canalizar energía de éxito empresarial, éxito económico, éxito de proyectos, éxito de planes de vida. Es como un clavo que no entra en la pared, hemos cogido la taladradora que hace el agujero sí o sí. Y ahora que tenemos este poder, nos vamos a poner en forma de coro, vamos a formar entre nosotros un coro y vamos a poner el planeta Tierra en el medio como si fuera un balón de fútbol. Y esta luz la vamos a proyectar desde el medio de los dos ojos, que es el tercer ojo, una luz violeta muy potente que lo taladra todo. Y la vamos a proyectar sobre los tzadikim y cabalistas, sobre los justos y cabalistas de este mundo. Para que les venga abundancia y bienestar y que ellos a su vez puedan proyectarlo al resto de la humanidad y empieza el proceso de proyección de luz violeta hacia los tzadikim que la van a recibir también en su tercer ojo entre los dos ojos. hay respuesta de este trabajo que estamos haciendo porque los satikim son sensibles a lo que está pasando y están conversando con nosotros, cada uno tiene su propia conversación Ahora respiramos tres veces profundamente, otra vez, otra vez y abrimos los ojos. Bien, vamos a empezar de la izquierda a la derecha de manera sistemática Claude He ido a la, a la, a la cueva que hay en el, en el muro donde hay los cabalistas que meditan como por la noche y tal y les he mandado ahí cosas y no sabían lo que les pasaba estaban como mirando esta luz la violeta y, y contentos y hablando y diciendo estamos en comunicación, no sé, una cosa muy bueno, muy rara. ¿Y tú? También estaban muy contentos, los cabalistas estaban como clóticos con luz violeta, muy alegres, como que bailaban. Y recibían el, el dinero, estaban pero a la vez ellos lo repartían a los demás, o sea mandaban energía para, para ¿Rosley? Mucho. ¿Mucho? Pues venga, quieta. La luz violeta se hizo cada vez más intensa, pero tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, y tuve que limpiaba el muro. Limpiaba el muro. El muro era más blanco, más limpio, y vi vi, vi, vi hombres sí pero estaban con la que vi, vi su frente, vi sus ojos, vi los muchos ojos de y, y sus frentes y, y decían gracias, gracias, gracias, gracias. Y vi caer copos de luz del cielo sobre Israel. Muy bien, Lisa, Pia, sí, yo también presisto bastante. Eh, digamos que la, la primera bueno, cuando teníamos ya el nombre dentro de nosotros tardaste es un poco en sacarlo y yo no podía mantenerlo dentro era demasiado fuerte y estaba tan o sea, estaba explotando casi entonces lo tenía que sacar por algún lado lo saqué por la frente en luz blanca inicialmente y lo proyecté solo inicialmente porque no había otra otra indicación pero bueno, bien, todo bien eh, lo que sí vi es que efectivamente los tzadikín sobre todo los, los estudiosos de Kapalá lo recibían lo recibían inmediatamente y dijeron eh, efectivamente, muchas gracias porque ahora tenemos esa preocupación de menos que se sabe que uno que tiene preocupación de, de dinero es como muerto porque no puede estudiar y no puede traer la veraja, porque está preocupado por otras cosas entonces al tener eso vamos a poder ahora eh, estudiar y tener muchísima más fuerza para luego eh, crear el bien en el mundo. Y en ese momento vi muchísimos Tzarekim, pero ya de, de lo Lama ¿va? que estaban bajando una luz blanca, como que el, el túnel estaba abierto. Que uh -huh. toda la, la veraja, o sea, toda la energía del estudio bajó en ese momento para todos los Tzarekim que estaban en la Tierra y ya podían activar todo. Manuel. Como he visto, cuando he la luz hacia la Tierra, eh, he visto que las letras cubrían todas las letras eran como un puzle y cubrían la Tierra alrededor en color blanco y, y todo el caos pues, desaparecía completamente de la Tierra. Entonces las choveras pasadas y entonces veía que la gente empezaba pues, a hacer de esquina a la gente y a su vez ellos iluminaban también, empezaban a iluminar también y, había gente que estaba que dormía y que se despertaba y, y que querían que le proyectamos la luz. O sea, hacían como señales y entonces estaba como durmiendo, se levantaban, le proyectaban la luz y Dios a su vez iluminaba. Se ha hecho las pasadas y al final, luego que era, era todo luz. Uh -huh. Y el caos había desaparecido completamente. ¿Iván? Una meditación muy sentida y el mensaje era seguir trabajando. Vale. ¿Tú? Ah, es la luz se conectaba sobre el Mediterráneo. Y... ¿Sobre el Mediterráneo? Sí. Y el Mediterráneo sigue pasando por el resto del mundo. No considero. Yo le he seguido normal. Lo único o sea, diferente era que cuando teníamos que. El, la luz violeta, lanzarla, pues los sea, Aikim era como con una especie de generador que luego la. La volvían a, a, a, a, a la, reproyectar la, hacia arriba y de arriba otra vez rebotaba hacia abajo. Era como un ciclo, un poco de, de energía constante Muy bien. ¿Mateo? Yo he visto cosas que no he visto nunca antes. Ha sido espectacular, espectacular, espectacular como en Spielberg. Y Kim desde el principio, luces muy blancas, un poco por todas partes, luces blancas alrededor, mientras estábamos todavía batiendo dentro, que nos estaban como esperando. Y ya solamente de sacar las chispas ya se disparaban hacia ellos. Eh, chispas nuestras ya iban hacia, hacia ellos. Pues fue precioso eso, hasta que al proyectar la luz morada sobre la tierra, y que en realidad lo que pasaba es que la luz llegaba a la tierra, ellos la recibían, la enviaban a su, a su estrella blanca, como si ellos la batieran, y la devolvían con mucha más intensidad hacia abajo. Entonces había luces que subían y bajaban, y ellos eran los que proyectaban. Uh -huh. Y al decir, es que pasó algo, al decir que una conversación con ellos, eh, siempre impacto de los chatequim, cuando les das algo, te devuelven algo. Y entonces, pasó algo raro, es que se abrió un pasillo y hubo uno que me dio una llave de oro. Entonces, no sabía sé qué hacer con ella, y hubo una puerta grande, la abrí, y había una escalera que subía, muy fina, muy pequeña, como la de Betel en Jerusalén, muy fina. Fui subiendo y cuando llegué arriba había una mesa, no muy grande, es o menos como esta, en la que había unos una serie de, de jóvenes de, estudiando, doctora, y me acogieron con los brazos abiertos y, y eran mis amigos. Era como volver a encontrarles. Y había una silla para mí y me dijeron, venga, siéntate con nosotros. Un ambiente, vamos. Era como encontrar a los amigos de nuevo. Fue, wow. No. A ver, allí, Bárbara, Bárbara, ¿no? ¿quién hay más ahí sentado? ¿Nadie más? Dina. ¿Dina? No te veo. Pablo. Yo vi en la parte de los copos que iban ganando en tamaño y en intensidad de luz y llegaban a una superficie que era muy, muy oscura, ¿no? representaba la intensidad de la crisis lo duro que es. pero aún así los copos que se agrandaban la penetraban y la rompían era mucho más fuerte la energía que tenían los copos que la dureza de la superficie Eso uh -huh. era lo primero y no paraban de caer los copos y lo segundo era cuando proyectaba la luz violeta era como un puente que llegaba directamente limpia, sin interrupciones y un flujo constante uh -huh. que, que no paró de, hasta que terminó la meditación un flujo de, de salud que llegaba a la luz muy bien. ¿Yuda? resumir. No, voy a resumir. Eh, resumir, no, cuenta todo. No, no, no. Totalmente. Eh, eh, antes de que tú dijeras lo de la luz, yo directamente me conecté, no sé por qué, me conecté una apertura de mucha luz. Esa luz traía como un río de oro y lo que iba haciendo era rompiendo como energías negras negativas que bajaban. O sea, es eh, recibiéndolo como en recipientes, cántaros y demás, inagotables. Lo del mundo y demás lo puse en el centro, pero me fui directamente a, a hablar con la guía y me dio simplemente las gracias, como habían dicho por allí. Y me lanzó un mensaje nada más. Masé. Repetir, repetir, me lo repitió muchas veces. así. Así. Se le ¿Eh? ¿Qué es, ¿El mismo, eh? ¿Qué es? ¿Qué ¿Más o ser. el diezmo el diezmo o maser ¿Sí? vale ya ¿Sabes? Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No, yo la, la luz uh, violeta la, la vi en un cuarto donde había, había un señor que la estaba recibiendo pero la, la luz iba y enseñaba todo todo todo en el cuarto y entonces se metió la luz en su cráneo y enseguida volvió a salir pero muchísimo más fuerte y se proyectó con, sobre otro señor que apareció que también él recibió esa luz y siguió y siguió así así pero antes me pasó una cosa y, y fue cuando, cuando dejamos cuando dejamos salir toda la luz y se nos cae encima um, yo sentí que, que los, sesen, los 72 nombres de Dios, como que, que, que era cada uno, pero que había 72, y cada uno se había fijado en un, en un hueso mío. O sea, que aquí había uno, aquí había otro, aquí había en la rodilla, en, en cada... estaban ahí dentro. Muy bien. Muy raro. No, raro no es. No, ¿qué quieres decir? ¿Mm? No es raro. Claro que no En la semana hay 248 eh, palabras Y encima de cada palabra están los nombres de Dios Y reaparecen los 72 nombres en las 248 palabras Y como las palabras están ligadas con los órganos y huesos del cuerpo Pues tiene, tiene identidad Phil uh, Una vez nos ha visitado por una sesión un rebe David y no me puedo recordar su su su nombre apellido, pero en mi meditación eh... te encontré que podía. ¿y qué te dijo? Eh, me ha dado una sonrisa, una sonrisa pero no ha no dicho nada. vale pues ¿Qué? yo... Mm, cuando llegó el momento de estar todos en un corro para la luz y demás, pues era sobre el mundo, pero solo yo veía el, el, el cotel, ¿no? O sea, era solo Israel. Y luego, lo curioso fue que, eh, que cuando estábamos en el corro, subió alguien que no pude reconocer quién es. no, no supongo que era un chatí, que se unió a nuestro corro, o sea, eso fue lo, lo curioso de todo, porque hasta ese momento la meditación iba normal pero cuando apareció así, como de repente esa persona, pues sí que me me llamó muchísimo la atención, porque no intentaba mirarle la cara, pero no podía reconocerle porque las luces que teníamos era como una linterna que teníamos en la cabeza o sea, como dijiste Fuerte, fuerte, claro, la mente provoca cosas que son irracionales, ¿no? Porque era como una linterna que salía... Y entonces yo intentaba verle la cara quién era esa persona, pero no pude verla. Teresa. Pues yo vi el rayo violeta muy potente romper unas nubes muy negras alrededor de la Tierra. Uh -huh. y, y bueno, se rompían. Y podía pasar esa radio violeta a un grupo de cabalistas que lo estaban recibiendo con toda la bendición del mundo y con toda la gratitud del mundo? La atención fue la luz blanca, blanca, blanca de los cabalistas. Es decir, cómo iba a reconocer a quién tenía que mandar o no. Había como almas que sobrepasaban, eran almas blancas y muy grandes y ellas eran las que absorbían esa, esa luz violeta y me llamó la atención ese blanco tan fuerte los cabrices, había un poco en el mundo entero, no solo todo concentrado en Israel, sino que había como uno aquí, otro ahí, esparcidos por el mundo y luego o, oí eh, que que la canción de Eliyahu a de que había un anuncio que se iba a hacer ¿Qué se ve? ¿Qué se lleva? Bueno, pues dentro de quince días volvemos. Lo mío es muy privado. ¿Te ver si lo muestro? Es inmenso. Es fuerte. Lo mío era privado y te lo he contado. Todos son privados, no públicos. Pero somos públicos bueno pues mientras estabais haciendo esa meditación yo me fui a, otra, a otro plano y me fui a entrevistar con las inteligencias astrales de las que yo hablé antes que son las que generan el karma en este mundo ¿os acordáis que dije que Dios les había dado ese poder de generar el karma? y entonces les pregunté si este trabajo que estabais haciendo vosotros podía influir sobre el karma del mundo y me dijeron, por el mérito de este nombre de Dios que estáis haciendo, hemos cambiado el karma del mundo. Bueno, hasta dentro de 15 días.